De novios Dale play Y arranca ¿Qué es eso, mi amor? Un secreto de mujeres, prefiero no contártelo Bueno, vení ¿De casados? Mi amor, pero... Dale, contame, Gordy. Tuvimos cinco años de novios, ahora estamos casados ¿Por qué no me contas qué hay? No, son cosas de mujeres y me gustaría que lo respetes No, no te quiero, contar. Bueno, bueno, bueno ¿50 años de casados? ¿Cerraste bien esa puerta de adentro? Sí, ya la cerré Vieja... Tanto hemos vivido, tanto hemos fallado, tanto hemos compartido. Mostrame lo que hay en esa cartera. Bueno, te lo voy a mostrar. A ver. Cinco huevos y cincuenta mil dólares. Vieja, ¿y eso para qué? Cada vez que yo te fui infiel, ponía un huevo. ¿Cómo que? Oh, bueno, en cincuenta años, cinco veces, no es para armar quilombo. ¿Y los cincuenta mil dólares? Ah, es que cada vez que llegaba a la docena, iba y los vendía. Ah,